Hola amigos y bienvenidos una vez más a En busca de la verdad. Pues bien, sabemos que son muchas las grabaciones de ovnis y de objetos extraños que surcan nuestros cielos. Pero en ocasiones nos tenemos que cuestionar qué son exactamente, pues todo lo que nos muestran en algunas imágenes. Sabemos que las grandes agencias como la NASA la esa pero bueno siempre intenta darnos información a cuentagotas, pero bueno esto ya sería harina de otro costal toda la información que ellos guardan y silencian y que nosotros pues no podemos saber a ciencia cierta en muchas ocasiones qué es lo que están haciendo pero qué ocurre con los casos de avistamientos ovni como hemos podido hablar en otros programas pues a veces se intenta ridiculizar el fenómeno ovni y sobre todo los testigos no ya sabemos que algunos medios de comunicación lo que intentan es silenciar este fenómeno pero qué ocurre cuando un astrónomo una persona que está viendo la luna en este caso con un telescopio pues capta ciertas imágenes y tiene la capacidad de grabar lo que está viendo luego cuando esto se muestra y bueno lo más curioso de todo es cuando dicen que son pájaros o que pueden ser pues eh, otro tipo de objetos como por ejemplo satélites quiero que veáis estas imágenes que tenemos ahora mismo en pantalla y esto es un aficionado que ha estado grabando la luna este telescopio pues es un telescopio que utilizan muchos astrónomos aficionados de hecho se sabe que no son imágenes trucadas son imágenes pues que estáis viendo realmente lo que este señor grabó cuando se acerca un poquito más la imagen se ven pues estos objetos atravesar la luna pero claro a esas distancias a esas alturas con este telescopio tan potente pues es muy extraño que esto pueda ser una bandada de pájaros que esté surcando el cielo y esté pasando justamente delante de la luna es algo muy extraño como he dicho pues los medios de información otras agencias intentan ridiculizar el fenómeno ovni pero como también he dicho en otras ocasiones qué curioso que los gobiernos intenten tapar todo este tema y que incluso hay presidentes, pues que bueno, que han tomado incluso cartas en el asunto y gobiernos enteros. Así que os dejo estas imágenes que son muy curiosas y me gustaría que vosotros, si tenéis un telescopio, pues bueno, me dijerais si alguna vez habéis captado algún tipo de imágenes parecidas a estas. Así que por mi parte, nada más que decir amigos, muy curiosas las imágenes os las vuelvo a dejar por aquí un cordial saludo muchísimas gracias